Muy bien, estamos con entrevistas y ahí nos acompaña en los estudios el Canciller del Estado. Ha estado en una participación también en Guatemala, en eh, este evento iberoamericano donde participó Bolivia. Se han abordado algunos temas y también de eso derivado a de hablar, por ejemplo del fallo de la CIC. Vamos a tener estos, estos temas para conversar. Hoy está con nosotros, lo decimos Diego Pari, canciller del Estado. Bienvenido, canciller. Es un gusto que nos acompañe. Gabriela, muy buenas noches. Un gusto compartir con los televidentes de Villela. Y bueno, después de, de esto, eh, yo le decía, ¿no? de la cumbre iberoamericana que ha participado Bolivia, eh, en realidad el país ha ido oh, tomando una posición en este tipo de eventos, canciller. Así es, ya pues desde varios años atrás uh -huh. el país tiene un importante protagonismo en los diferentes eventos internacionales. Creo que la presencia del presidente Morales siempre marca una, una posición que es la posición país eh, y en esta oportunidad no podría haber sido diferente. Se han abordado diversos temas, entre ellos el tema de la migración, el tema del cambio climático, el tema de la integración de los países iberoamericanos. ...temas eh, relacionados a pueblos indígenas... ...y sin duda alguna el tema que eh, Bolivia jamás ha abandonado... ...en ningún evento internacional... ...como es el tema referido al, al, al tema del mar. Se lo ha puesto un tema también. Así es, el tema no podía faltar en, en el discurso uh, principal del presidente... ...y pues he hecho una mención a, a lo que ha sido el fallo de la Corte... ...si bien hacía referencia a que la Corte no podía obligar a Chile... ...a, a negociar una salida... Pero habían tres temas muy importantes que la Corte lo ha dejado por escrito y lo ha ratificado en, en su fallo del 1 de octubre. Lo hizo y lo hemos escuchado, canciller, el fin de semana. Usted, eh, a propósito de este tema, del tema de la demanda marítima, será un, eh, un llamado para que se pueda cumplir en su integridad este fallo. Este fallo que lo decía muy bien, si bien no, no empezamos y no abordamos el tema de, de la obligación de negociar, el tema del diálogo está ahí. Chile parece que no lo ha tomado. Se ha enviado una carta, no ha habido ninguna respuesta al respecto. Justamente durante la cumbre lo que Chile ha intentado hacer es solamente uh -huh. aceptar e interpretar una parte de la sentencia. Es por ello que nosotros hemos hecho una aclaración y hemos pedido de que el fallo se debe cumplir en su integridad. El fallo tiene dos partes muy importantes. Una primera parte donde dice que la corte no puede obligar a Chile a negociar una salida, sin embargo en la segunda parte del fallo, en la parte de las conclusiones del fallo, establece de manera muy precisa una invocación, un llamado a las partes a continuar el diálogo y los intercambios diplomáticos para resolver el enclaustramiento de Bolivia es decir, encontrar soluciones efectivas al enclaustramiento de Bolivia y esa es la exigencia que nosotros hemos hecho eh, para que Chile pueda contemplar la, integridad, la integralidad de la sentencia de, de la Corte. Además, la Corte de manera muy explícita ha dejado escrito el hecho de que Bolivia nació con una costa marítima de más de 400 kilómetros, también lo ha dejado por escrito que eh, ...el Tratado de 1904 no ha resuelto el tema eh, del enclaustramiento de Bolivia... ...y este es un tema pendiente en la actualidad. ¿Cómo eh, abordar el tema? ¿Es vía diplomática de, eh, para poder buscar una negociación canciller? Esas son las indicaciones que la Corte nos, nos, nos menciona en su fallo... ...que justamente se retome el diálogo, se retomen los intercambios diplomáticos... ...para encontrar una salida eh, efectiva, una solución efectiva que sea de, de beneficio para ambas partes. Es en ese sentido que Bolivia ha enviado una nota uh -huh. firmada por el presidente Morales al presidente Piñera para que eh, en los tiempos que ellos eh, consideren pertinentes eh, podamos reiniciar el diálogo y podamos instalar las diferentes mesas de eh, diálogo y conversación para, para alcanzar soluciones que beneficien tanto al pueblo chileno como al pueblo boliviano. No ha habido respuesta aún. A la fecha no tenemos una respuesta, pero eh, entendemos que eh, en un tiempo corto o eh, unos años, unos, unos, unos meses o unos años, tendremos que sentarnos a dialogar para encontrar una salida a este tema que es importante para ambos países. Todavía está el conflicto de las mismas demandas. ¿Paralelo a ello, canciller? O sea, ¿Paralelo a buscar un diálogo, a buscar mejores condiciones a la situación que tiene Bolivia? Eh, Bolivia ha estado buscando también puertos alternativos, Bolivia ha estado buscando aquello, yo recuerdo uno, lo de Hilo, la carga en la que también estuvo participando, y, y otras buscando hacia el Océano Atlántico, una certificación a medios a puertos privados, certificación internacional, ¿qué significa esto para el Estado? Hay, en este momento existe una realidad en el país, el país eh, crece año a año, uh -huh. eh, sucederá lo mismo en, en esta gestión, tendremos un, un crecimiento uh, por encima del 4.5%, uh -huh. eh, y este crecimiento también eh, implica uh, importantes desafíos para el comercio exterior boliviano. En ese marco, Bolivia no puede quedar estancado por el enclaustramiento que sufre por parte de, de, de Chile, tiene que buscar eh, salidas alternativas que le permitan fortalecer su comercio exterior. Es en ese marco que hemos, eh, hemos trabajado con el Perú, para tener una salida efectiva una salida que pueda ser viable para el comercio exterior uh -huh. boliviano y pues el puerto de Hilo es una oportunidad que nos permite fortalecer nuestro comercio sin embargo también es importante trabajar otras oportunidades por el Atlántico y es en ese marco que se tiene eh, importantes avances en lo que es la habilitación de la hidrovía Paraguay-Paraná creo que eh, esta es una hidrovía que puede darnos muchas oportunidades que puede abrirnos eh, mercados interesantes que circulan a través del, del Atlántico y pues ya existen puertos que están funcionando como es el puerto Jennifer, eh, eh, eh, puerto Gravetal, uh -huh. puertos que ya están en funcionamiento, pero también hay, una, eh, hay un proyecto por parte del Estado de, puerta, de fortalecer lo que es Puerto Bush creo que esta es una oportunidad que eh, no solamente va a facilitar el comercio exterior, sino también diversas actividades económicas en la región oriental del país. Se está acelerando en el tema, yo recuerdo, el presidente decía eso, ¿no? Hay que poner un acelerador a esto para, para consolidar precisamente eh, mejores condiciones para el país. Definitivamente, eh, la economía, el desarrollo, el crecimiento del país no puede detenerse. Y en ese marco existe una necesidad imperiosa de poder uh -huh. desarrollar otras oportunidades, otras salidas. Y estas salidas son justamente eh, hacia el Atlántico, a través de eh, la hidrovía Paraguay-Paraná, y hacia el Pacífico, a través del puerto de Hilo. ¿Cómo es el tren bioceánico? le digo porque está relacionado también, ¿no? Eh, sabemos, eh, por ejemplo, el Twitter que... que... ...que comentó el presidente de Chile, eh, luego hemos escuchado porque por lo menos existen 11 memorándums... ...de entendimientos que consolidan eh, este proyecto de integración que ha sido impulsado por Bolivia. ¿Cómo está este tema, Canciller? El proyecto del tren eh, ferroviario bioceánico uh -huh. es un proyecto serio, un proyecto que ya viene trabajando hace, hace muchos años atrás un proyecto que ha sumado a muchos países de Sudamérica, pero también ha, a, ha convocado a países de Europa que están muy interesados en poder involucrarse, en poder ser parte de este gran proyecto que va a unir Sudamérica y que va a unir el Atlántico con el, con el Pacífico. Creo que eh, el proyecto va por muy buen camino, hay compromisos eh, y acuerdos firmados con varios países y en ese marco es un proyecto que está eh, muy bien consolidado. Eh, recuerdo muy bien el, el tuit que salió respecto al anuncio que hiciera el, el presidente de Chile Sin embargo, creo que es importante aclarar que es un proyecto diferente al que nosotros estamos planteando El proyecto que Bolivia ha planteado junto con, eh, con el Perú y a lo cual se ha, se ha sumado Brasil es un, proyecto de, eh, es un proyecto ferroviario En cambio, el proyecto que está planteando Chile es un proyecto eh, carretero es absolutamente diferente. Nosotros ya tenemos una conexión carretera desde Brasil hasta, hasta el Perú, pero la diferencia nuestra es que es un tren, es un, un corredor, una conexión ferroviaria Ferro. y, y eso hace la diferencia porque obviamente el, el transporte será más ágil, las cantidades a transportarse serán diferentes y la conexión entre Brasil y el Perú será a través de Bolivia. ¿Cuánto puede eh, variar esto con el nuevo gobierno en Brasil? Porque, porque con Perú hemos visto un buen, buen avance, algo bien consolidado. Eh, creo que hay una relación histórica con Brasil, hay una, una relación de Estado a Estado, más allá de los cambios políticos que puede haber en uno u otro de los países. Uh -huh. Hay proyectos eh, que son de largo plazo, hay una relación bilateral ya construida a lo largo de la historia y creo que eso nos da la certeza de que el proyecto va a continuar, de que es un proyecto... Oh, que eh, no solamente beneficia a Bolivia, sino beneficia también al Brasil, beneficia a Perú, y pues eh, este tipo de proyectos eh, no se construyen solamente en una gestión de gobierno, sino abarca por mucho tiempo, abarca, compromete a diversos, eh, a diversos eh, países, a diversos actores, y Brasil es uno de los países que, eh, que pues un, un país serio, un país que, toma decisiones como Estado y creemos que eh, respetará los acuerdos ya firmados hasta la fecha. Y cuando escuchábamos, si usted bien nos aclara, canciller, dos proyectos diferentes. El que tiene Bolivia es, el, es ferroviario, ¿no? uh -huh. que une estos dos, eh, dos puntos. ¿no? Me refiero a Puerto Santos y Puerto Hilo. Uh -huh. eh, este otro que hablaba el gobierno de Chile de una vía carretera, una carretera que se une. Eh, no... Eh, ¿Se ve como, mmm, me refiero a una situación de, de, de competencia, de factibilidad, de, de que exista lo suficiente que como para tener dos vías al final que vayan a permitir esta conexión entre los dos eh, océanos? Eh, de ninguna manera, porque eh, además la propuesta que realiza Chile no es una propuesta nueva, es una propuesta ya bastante antigua que intenta conectar Villa Argentina, que en realidad sería una, una ruta mucho más larga. ¿no? Uh -huh. En este momento nosotros ya tenemos una conexión carretera desde Brasil hasta, hasta Hilo, sin embargo no ha resuelto el problema fundamental del, del comercio. En ese sentido el, el proyecto ferroviario bioceánico es el proyecto oh, más efectivo y más útil para los tres países que estamos involucrados de manera directa eh, eh, en este momento, como es Brasil, Bolivia y, y Perú. ¿Se ha sumado Uruguay y Paraguay? También, Uruguay y Paraguay también se han sumado a, esta, a, a, a este proyecto, eh, sin embargo, los, los directos involucrados serían estos tres países, pero se tendrían, que, eh, se tendrían que construir como nuevas rutas para poder conectar también a Uruguay y Paraguay. Los de puentes internacionales y todo aquello, recuerdo muy bien. Eh, consolidado lo estoy entendiendo, porque esto también es parte de, eh, de lo que significa la integración para Bolivia, ¿no? la integración hacia puertos, hacia buscar alternativas. Este es un proyecto que no solamente integra Bolivia con eh, todo el subcontinente, con toda Sudamérica, sino también permite que los países podamos interactuar mejor, que los países podamos tener una mejor integración y además que eh, los beneficios puedan ser eh, para todos quienes somos parte de, eh, eh, de, de esta parte del continente y podamos eh, mejorar nuestro comercio exterior, podamos fortalecer nuestras actividades económicas y fundamentalmente eh, mejorar el desarrollo de cada uno de nuestros países. Voy a dejar de lado este tema, volver a lo que habíamos empezado, porque eh, dentro de la cumbre Iberoamericana y Bolivia planteó el tema de... De migración, acá en Bolivia se ha desarrollado, recuerdo la, la, un evento ¿no? sobre, sobre un mundo sin fronteras, me acuerdo lo vi participando también en el lugar, en Cochabamba eh, y tenemos una situación eh, Canciller muy complicada en tema de migración al momento ya sea hacia, hacia el norte por la situación que está que se está abordando pero no solo en, en América sino en el mundo en general el tema de la migración es un tema muy complejo eh, hay una crisis eh, mundial, no solamente uh -huh. en, en el continente, y esta crisis obviamente tiene que ser eh, abordada desde una perspectiva diferente. Eh, creo que eh, una gran parte de los gobiernos han empezado a abordar la crisis eh, migratoria como un problema para la sociedad. Eh, creo que más bien deberíamos abordar el tema migratorio desde la perspectiva de los derechos, de, desde la perspectiva de los derechos humanos, porque al final todas las personas tienen derecho a migrar, tienen derecho a buscar un lugar que, eh, donde residir, un lugar donde puedan encontrar mejores condiciones de vida. Y en ese marco nosotros no aceptamos que eh, el migrante sea ah, estigmatizado como un ser humano ilegal. No existen los seres humanos ilegales. Eh, cualquier ser humano cuando migra de, de un país a otro Hace una doble contribución, contribuye al país al que ha llegado, con su trabajo, con sus conocimientos, con su esfuerzo, pero también contribuye a su país de origen. En ese sentido, más bien los migrantes contribuyen al desarrollo de los países, contribuyen a la interculturalidad entre países, a que podamos mejorar, a que podamos conocernos mejor entre países. Y creo que es importante cambiar esta perspectiva del migrante como una persona que... Eh, se traslada para perjudicar o se traslada para eh, cometer actividades que no son eh, aceptables en una, en una sociedad. Creo que hay que cambiar nuestra perspectiva del de migrante y más bien eh, facilitar su integración, facilitar su, su incorporación a la sociedad. No podemos eh, construir muros, hay que construir puentes para unir, para integrar y para hacer que todos podamos... Eh, unirnos como una sola sociedad. Creo que las fronteras han sido forzadas, las fronteras solamente dividen, más bien tenemos que crear espacios que nos permitan eh, un diálogo intercultural, que nos permitan un, una integración mucho más directa entre ciudadanos que, que habitamos en esta madre tierra. Le robo un minutito más a propósito de la cumbre iberoamericana. ¿Usted hablaba de un instituto iberoamericano de lenguas indígenas? Como una propuesta? ¿A qué se debe? ¿Cómo surge? Qué, ¿Qué se plantea con ello? Durante la cumbre iberoamericana, Bolivia ha, ha propuesto tres temas muy específicos dentro de lo que, es, lo que se denominan los comunicados especiales. Uh -huh. Un comunicado estuvo referido al, te, referido al tema de, eh, del año internacional de las lenguas indígenas. Bolivia es uno de los países eh, que más ha impulsado el tema indígena en, en el ámbito internacional. Bolivia tiene muchas lenguas indígenas y eh, hay muchas lenguas en el mundo que están eh, eh, en grave riesgo de desaparecer y en ese marco nosotros creemos importante poder impulsar esta iniciativa de Naciones Unidas que se ha declarado el año 2019 como año internacional de las lenguas indígenas y queremos realizar diferentes actividades, eh, diferentes eventos que permitan fortalecer estas lenguas y es por ello que Bolivia ha propuesto crear un sí. instituto de lenguas en Bolivia y esperemos que eh, esto se pueda hacer efectivo el próximo año y los años que, que vengan para uh, desarrollar lo que son las lenguas indígenas. ¿De toda la región? De toda la región y de todo el mundo. El, el, segundo, el segundo tema que Bolivia ha propuesto es uh -huh. el tema del derecho al agua. Eh, pues eh, creemos que el agua es un recurso muy importante para todas nuestras sociedades y este recurso debe ser de acceso para todas las personas. Y en ese marco hemos propuesto este comunicado especial. Y el último comunicado justamente estuvo referido al tema del corredor bioceánico ferroviario. Este es un tema que nos interesa a varios países de Sudamérica. Es un corredor que integra y en ese marco también creíamos importante ganar el respaldo de todos los países iberoamericanos. ¿Se tuvo respaldo? Las, los tres comunicados se aprobaron por consenso, no hubo ningún país que, que, que, que haya observado estas propuestas y creemos que eh, con ello podremos seguir avanzando en temas que son importantes para el, para la diplomacia boliviana. ¿De cuántos países estamos hablando? Estamos para a, tenerlos en contexto. Estamos ¿no? hablando de 22 países. ¿22 países? Todos los países latinoamericanos, uh -huh. más eh, España, Portugal y Andorra. Y los 22 países dicen, ¿sí ap ap apoyamos estos tres comunicados y el del tren bioceánico también? La, la cumbre aprobó, eh, aprobó una declaración, que es de toda la cumbre, de todos los presidentes, y aprobaron comunicados especiales propuestos por los países. Bolivia propuso estos tres comunicados uh -huh. y los tres comunicados se aprobaron por consenso. Canciller, muchas gracias por habernos acompañado. Gabriela, muchas gracias, siempre un gusto compartir con usted. Nosotros vamos a una pausa y retornamos.